Vamos a ver con este Vamos a darle la oportunidad. Eh, aquí está <risa> nuestro hermano. En el país. En el país. Hay pocos conocedores del cine. Destacando películas que lo dejan al pensar a usted. Que tiene que volver a ver. Él de una vez le detalla todo. Darwin. En cine. Y el bombe el cine. El ¡Ah! ta ta ta ta ta ta ta Eso es parte de voz, eso es parte de dos. Wow. Sí. Que, okay, okay. Yeah, hay un yeah. asunto. Yo pensaba que estaba más ocurrido, pero es un asunto. Okay. okay. Señores, saludo a todos. Eh, ya hoy es Salita, jueves y el cine hace presencia aquí, pero no antes. Sin darle un saludo a mi hermano el flaco el mejor camarógrafo señores de, de república dominicana sí, que con tiene, su tiene, trabajo él, tiene un video en youtube con más de un millón de visitas claro pero pero también orgánico tiene que aprender lo voy a decir en público aquí a que si nos rotamos la cena en el play <risa> él tiene que llegar un día no volarse el día Ahí está. ¿eh? Ahí está. ¿Él, él la compró Sí. Ah, escúchame. Co ya la tú la compras cuando yo no voy, entonces me tienen que comprar a mí hoy. no Porque no, yo tengo, no, te compré 12 cervezas. 12 cervezas, tía y cuevo. Le compré a los dos. Los cuartos de la casa. Néstor, misma. el bolsillo tuyo aguanta, 12 cervezas. ¿Eh? Si yo estoy aguantado, se saluda. No, yo sé que tú te la vas a ver ah, todas. Ah, señores, ah, okay. estamos en materia de cine y empezamos rápidamente con el trailer Pero yo un saludito a la gente tuya. Un saludo. Ya mi a familia, mi, si quiere, pues ah, mi Corillo, man, amable. Ay, Una ay, bulla, ay, señores, para que hayan Cine, cine con. Eso es, señor, una fanaticada que tengo. A esa gente, señores, no se mueven de aquí cada no, que no, yo ven, no, están En, en los poquito. pasillos siempre, todo el tiempo. ¿Ves qué alegría tiene Villalona? ¿Están haciendo costillas? <ríe> <Sí. ríe> eh, rápidamente, señor, iniciando con la noticia de la semana. Y es que por fin salió el tráiler. Creo que será el último, pero posiblemente venga otro de Spider-Man. A este muchacho, madre. a Camarolfo, no le gustó ese tráiler porque él creía que iba a haber eh, tres hombres arañas en, en, en el tráiler. Y resulta, hermano, que posiblemente sí habían, pero sí editados. Recuerden que Marvel tiene la capacidad y la actitud de incluir e, ex e excluir personajes de los trailers para confundir a las personas. Pudimos ver eh, en. ¿Y en, por qué en, tiene que haber tres espaldas, hermano? Porque es el multiverso. Ah. Aquí estamos hablando del multi-speedy, donde hay tres eh, personajes o cuatro villanos que son de otros universos. Por lo Pero, tanto, okay. si hay villanos de otros universos, debe de haber superhéroes de otros universos, aunque sean todos Spider-Man. O sea, puede que todo el mundo quiere, las ansias de todo el mundo es que entre Tobey Maguire, que entre Andrew Garfield, que son de los dos Hombres Arañas posteriores a lo que fue Tom Holland, que es el actual Hombre Araña. A mí no me gusta Tom Holland. Tom Holland es una estrella, señores, ese muchacho... Y ha crecido rápido en el cine y todo el mundo lo queremos. Yo no. Eh, lo que la gente tampoco quiere es que haya tres Tom Holland en la película. Oye, la gente no quiere ni tres Tom Holland ni nada por el estilo. La gente quiere Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Los tres lo quieren en una película, ya ustedes saben. Pero lo que les digo, recuerden que Infinity Wars en el tráiler Metieron a Hulk en una escena que luego no estaba, por lo tanto, ellos lo incluyeron ahí para que pareciera que estuviese ahí. Por lo tanto, en la escena final eh, del tráiler del Hombre Araña que se estrenó, se nota, se ve, y ellos lo dejaron ver, que sí sacaron a dos Hombres Arañas más posiblemente de esa escena, para que la gente se confunda y entienda de que se lleve la sorpresa. Eh, eh, cuando esté viendo la película, por lo tanto yo sí creo que sí y como pueden ver incluso la trayectoria del lagarto, ¿a quién está atacando el lagarto? A la nada, significa que por ahí hay un hombre araña, e incluso Electro que está más arriba también está atacando a otro hombre araña que sacaron de la escena, señores, esto es ciencia, esto no es todo el mundo que puede venir a, a entonces, señores, ya saben, no pierdan las esperanzas de que sí tendremos a tres hombre-araña en la película del multiverso, ya que eso es todo lo que quiere el público. Y yo creo que Marvel y Sony se van a casar con la gloria con esta película. Viene el 17 de diciembre, señores, estrenada para todos ustedes. Eh, otra noticia, es, señores, que el profesor de la casa de papel, él dice que es inteligente terminar con... Con la serie, ya, dejarla hasta ahí, hasta la quinta parte. Son harta ya. No, no hay es que harta. lo que pasa es no, a mí no me gusta. que los guiones se deterioran a través del tiempo. Lo que hace una película buena es que un guión se haya desarrollado durante años. Resulta que por la hambre de la gente de ver una segunda parte, puede de que se cocine un guión a vapor. Y lo que se hace rápido no queda muy bien muchas veces. Por lo tanto, el profesor dijo que él quiere también salir de ese papel del profesor, se siente cómodo y eso es lo, lo que le ha, lo ha catapultado algo como actor. Pero él dice que ese papel lo encasilla y él necesita ya probar otros horizontes. Por lo tanto, él entiende de que antes de que la serie entre en declive, es mejor dejarla hasta aquí. Señores, una, una posición bastante madura y es importante entender de que aunque usted esté en la teta, puede que haya otra teta que tenga más. entonces me ocurrió ahora, señor. Sí, yo no vengo con nada planeado. Eh, otra noticia es que salió el póster eh, oficial de Matrix Resurrection. Eh, este póster se ha dado la vuelta al mundo, señores. Recuerden que Matrix eso es una de las películas, eh, películas eh, de antaño que han llevado a nosotros a mucha alegría. Y ese póster, tengo para decir que el que lo ve de cerca, entiende que Keanu Reeves tiene problemas serios. Miren, señores, Keanu Reeves. Ese, e, ese atuendo que él tiene a mí no me convence. Incluso se ve bastante delgado. Y esa melena como que lo hace ver un poquito más revejillo. <ríe> no, yo no voy a repetir eso que dijo él. Que dijo. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un Keanu Reeves que ya nos representa en sí al elegido de Matrix. A Neo. Pero yo entiendo que también eh, vamos a ver qué tanto, qué tan buen actor es y qué tanto puede desarrollar su personaje en, en la cinta. Recordemos que todas las escenas que eran icónicas y que nos ponían los pelos de punta en, en aquella película eran escenas eh, que solamente existían dentro de esa película. Y para nosotros, eh, ya que las, eh, esos efectos especiales se veían tan poco en el mundo del cine. Eh, para nosotros era era lo último de los muñequitos Pero resulta de que ahora En el pleno 2021 Casi todas las películas La mayoría que son de acción y ciencia ficción Tienen casi toda esa tecnología Por lo tanto que viene a ofrecernos Matrix Bueno vamos a decir que nosotros Que nos criamos viendo esa película Nos vamos a sentir bastante bien ay, Viendo ay. a Keanu Reeves en escena ay, Interpretando ay, ay. a Matrix ay, Esta ay. película tiene un problema conmigo o sea, El 23 de diciembre señores 23 de diciembre, la gente lo que está atrás de pollo Y, y de y, pavo. Do, do, no pavo No es buena la fecha No, esa, esa fecha se lo va a tragar a esa película Una de la, Eso es como la pandemia eh, comiéndose el eh, gobierno de Luis Abinader Lo mismo uh, <risa> Lo no, mismo la está pasando con esta película La Navidad se va a llevar esta película Por los aires ¿Quién va a ir a un cine un 24 de diciembre, señores? El 24 de diciembre eh, eh? Villalona, la gente eh, Nadie 25, va a un 25 No ten 25. eso no ten Nadie eso. Entonces, Villalobos, es igual que la que quedaron. Sí, sí, estamos, estamos... <risa> esa fecha, malísima. Para, para el cine. Entonces tenemos hoy eh, en estreno, eh, ya el tiempo se me está agotando. Y lo que le digo, uno lo que le dan son dos minutos aquí en este programa. Eh, Lleva 15 ya? Cazadores de monstruos. Señores, ya pasando a otro tema, tenemos a Cazadores de Fantasmas, El Legado. Esta película sí, es la secuela. Usted dijo monstruo. Es lo mismo, hay, hay de todo, usted verá que sí. Okay. Ahí hay estos fantasmas, Cazadores de Fantasmas. Lo que pasa es que el inglés y el español se me cruzan. Se sí, sabe sí. que yo soy bilingüe. Sí, sí, sí vamos, vamos con la película, vamos a favor. Entonces, Cazadores de Fantasmas 2. Esta es la secuela de la Cazadores de, de Fantasmas de, 1800, de 1989. Tía, ¡Qué memoria, Dios mío! Esta, esta película eh, da lugar cuando la madre soltera y sus hijos se mudan de ciudad... Y descubren eh, una, una conexión con los cazafantasmas. Entonces, yo entiendo de que tienen que seguir eh, ese legado y por ahí se desarrolla esta película. También tenemos eh, otra película que se estrena hoy, que es La Crónica Francesa. Es una película que data en el siglo XX, señores, por allá. Y es una carta de un periodismo, o sea, el period cómo se desarrolla el periodismo en esa época. Y también. Hay un documental que se estrena en todos los cines del país eh, que se llama Muéstrame al Padre. Este es un documental que trata de la familia y de la relación de la familia con Dios.